Hoy intentaremos carpintero como sus comentarios, pero solo tenemos dos. Lo y más que comentarios serán la respuesta de los comentarios. YouTube, cata, subtítulos automáticos. Esos subtítulos serán transcritos en el guion para volver a hacer lo mismo de manera quebro volveremos a grabar con otro resultado distinto y veles dos. Los comentarios eran cambiando y también era también de esas cosas que Siempre el comentarios. Los comentarios. Eso es lo que hemos tenido en este último año. No llegamos ni a cuatro gatos. Marulanda en los comentarios. ¿Cómo suele ser? Porque no comen país. No vamos a ser pesimistas y vamos a responder. Los. Alberto Durán nos dice. Fue pena. Si tanta pena hacemos, ¿por qué Las Vegas? Si nos encanta, bajas de las torres. No es culpa tuya carrera. Y deben pagar nos dice. Gracias, muchas gracias. Klein, niño. ¿Sabes cómo puedo ver los anuncios de mi canal sin que sean inválido? De nada, estamos para el honor divertir avergüenza, vergüenza najera, vente a los tronos o lo que haga falta, xd. Ahora te responderemos. 1. No hemos podido contestar a 3. No voy a esperar todo el club. 2. Otra buena imagen del perfil, tanto no hogares, si quieres te damos puntillas en la descrita. 3. Empieza servicios aunque sean opuestos. Ya es algo, aunque siempre es mejor mostrar la cara. Si no me mostran la cara o eres de morrón... O eres un cobarde. Y para eso no necesitas Kanako. Cuando tu cara te vaya bien. After Palmer. A la boda Network. Que cobre no pongo reprobó. Así podrás ver los anuncios si lo deseas. Si no quieres verlos. Os haces cada acción clavel comentarios.